Con la llegada de la pandemia, muchas cosas cambiaron en estos dos últimos años. Pero antes de todos estos cambios mundiales, la romería de la Virgen del Cisne era considerada una de las más grandes de Latinoamérica y la segunda a nivel mundial. La Santísima Virgen para mí ha sido muchos milagros. Alguna vez estaba como tres meses en una, un hospital y... Siempre le dije, madre mía, ayúdame a levantar de esta cama porque voy a volver a caminar y gracias a ella le vengo a darle las gracias, gracias por bendecirme a mi familia, a mi esposo, a mis suegros, a mis padres. les amo mucho y es para mí un significado muy grande. Actualmente en el camino a El Cisne encontramos algunos fieles alistando su caminata, llenos de vida, afrontan el reto, más puede la devoción, acompañados también con promesas. Que nos puede librar y favorecer de todas las necesidades. ¿En esta ocasión con quién viene? Con toda mi familia, ¿no? que nos va más adelante, que manos van atrás. Y la Virgencita es tan milagrosita, tan buena y que por eso le vengo a saludar con toda mi familia. Para... Ahora por esta pandemia que sabemos que está da miedo de salir, pero Diosito es, toda la familia. ¿Desde dónde viene usted? De San Fernando. El mes de agosto es el mes propicio para esta caminata. Visitantes de todo el mundo. Caminan cada año en agradecimiento por los milagros concedidos, para pedir salud, amor, dinero y en esta ocasión pidiendo entre muchas otras cosas el fin de la pandemia. Ella me ha bendecido toda la salud de mis papás, siempre he rogado con esa fe y cada vez que he a este país le he venido a visitar, siempre he tenido espacio para ella porque la Virgencita de Cisnes nos ha bendecido grandemente en mi vida. Me he hecho muchos milagros y gracias a Dios, todavía estoy con salud, he formado una familia y ella siempre está en mi corazón y siempre estará hasta cuando me permita, vendré a verla cada vez que tenga esa posibilidad. Nos cura de las enfermedades, todo, todo, nos tenemos fe en la Virgencita del Cisne. ¿Todos los años ustedes? Todos los años, sí. Sí, todo siempre si no quiero por por la por esta enfermedad, venimos a paz de para la fiesta, sabíamos venir. El esfuerzo es inmenso como su fe, la que les hace realizar actos de verdadera proeza, soportando el sol o la lluvia. Más allá de los milagros, la fe en la Virgen es inquebrantable.